Su meta era que ese régimen y el país se liberara de ese régimen. Entonces, José Horacio Rodríguez tuvo dos hijos que fueron Doroteo y Porfirio. Y Porfirio tiene entonces un hijo que se llama José Horacio Rodríguez. Que hasta ahora es la circunscripción número uno de la capital, la de los ricos. Muchachos jovencito yo voy a ver si... Si le encuentro una foto o alguien que la tenga, me la rápidamente me la puede mandar para que ustedes lo conozcan. Ese muchacho hasta ahora en la circunscripción número uno para diputados es el más votado. ¿Y sabe lo que hizo? El viernes, el jueves terminó la campaña electoral y él salió a quitar toda la propaganda porque ya la campaña había pasado. Pero hay que ver la propuesta, donde quiera que ese muchacho fue, dejó impresionado a todo el mundo con su capacidad, con su posición firme, con su propuesta legislativa. Yo dije, bueno, habrá nacido el joven que dentro de la fuerza de izquierda y democrática es el que ha, ha estado ausente, es el que ha faltado. Mira, incluso ayer yo llamaba a una reflexión, Alianza País, porque Alianza no va a llegar a un 1%. Una cosa triste que un partido con propuesta y con hombre, viene el diputado Fidelio de Pradel, abandonó el barrilito, mantuvo una posición digna como diputado en el Congreso. Y es una pena que eh, eh, gente que tienen concepto, que son defensores auténticos, eh, la población no lo apoye. Pero bien, eso llegará, como dice Consuelo, José Horacio Rodríguez, este muchacho, eh, va a sacar la cara, porque él, en una circuncisión tan difícil, que apenas hay seis diputados, seis diputados, la zona de los ricos de la capital y que ese muchacho logre colarse por un partido como Alianza País sin, sin invertir recursos y con un discurso progresista, eso dice que vamos avanzando. El Congreso, en sentido general, naturalmente se van a colar muchos bandidos y no va a haber, pero va a haber un congreso distinto. Porque miren, yo les voy a decir lo siguiente, independientemente a que sean de partido del sistema, Eduardo Estrella, como lo dice su apellido, es una estrella. Eduardo Estrella es un hombre, miren yo lo he dicho ya en varias ocasiones, lo he dicho en varias ocasiones que yo estuve ligado, porque fui como hermano del asistente del actual presidente electo, Luis Abinader. Y de eso tiene constancia Silvestre Abreu. Silvestre Abreu, que fue dirigente de, de, de papá de Abinader. Esto es el asistente de Abinader, doctor Julio Pérez de que era mi hermano y mi amigo. Pero no amigo cualquiera, no. Amigo que nosotros en el día nos comunicábamos hasta cinco y seis veces. Y... Y teníamos el contacto permanente, nos juntábamos, los sábados y los domingos, era, eh, juntos que lo pasábamos. Porque había una gran vista, cuando él venía que era abogado de un caso en agua, pasaba a buscarme a mí para que yo lo acompañara, Julio Peria Gramonte. Murió un lamentable caso, muy confuso. Eh, él después rompió con Abinader, él después rompió, tuvieron problemas que nunca supe por qué, pero bien... Él fue una persona de ese entorno. Entonces, eh, yo visitaba mucho la oficina senatorial por C. Peregramonte, el que estaba en esa oficina permanente, en su condición de asistente de viejo Abinader, de papá de Luis. Y había una persona que trabajaba allá, que el nombre yo lo conocí por Guandulito, y él trabajó con Eduardo Estrella. Y yo quiero que ustedes vean cómo la gente se expresaba, los empleados del Senado. Porque Abinader sustituyó a Eduardo Estrella. Cómo la gente se expresaba de Eduardo Estrella, de su seriedad, de su honestidad, de su austeridad. Rechazada. Eduardo Estrella, y eso lo pueden confirmar porque eso me lo decían. Todos los empleados del Senado Eduardo Estrella iba en una guagua metro De Santiago a la capital Y en el Senado Utilizaba un vehículo para moverse Cuando tenía que moverse en la capital Eduardo Estrella No aceptaba barrilito o sea, Ese es un hombre que puede tener partido que este es un hombre correcto Ese hombre va a ser aporte En ese Senado Pero Farideh Raful Farideh Raful va a ser Una una mina de oro, y ahí van a entrar una serie de diputados y senadores con posiciones progresistas y con posiciones de honestidad, que eso no va a ser igual ya. Se van a colar bandidos de todo el partido. Vamos a estar claros, pero va a ser diferente. ¿Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Para decirle que me hecho ¿no? No, se escucha bien. Sí, hemos tenido ¿en, en qué sitio es usted, Senoví. Ah, en Senoví, óyate, en Senoví tenemos el problema, caramba, qué barbaridad. Sí, sí, eso, eso, eso lo vamos a corregir. Yo le prometo que eso lo vamos a corregir. Y, y muchas gracias. Bueno, entonces, señores, este mire ese muchacho José Horacio Rodríguez, porque esa gente van ahí con otro concepto. Esa gente no van a ir a buscar ni qué cosa, y van a estar vigilantes. Lo busca cuarto en el Congreso. Miren que se lo digo hoy. Con una serie de senadores y de diputados que van para allá. Que se preparen, que se preparen. Buenas tardes. Buenas tardes, don Omar. Buenas, un placer. Mire, de aquí de, aquí de, de, aquí de Cristo Rey sigue el mismo problema de con una estralladera que este que el lo, lo incómodo que es hoy un programa que, no, que yo no me lo quiero. De con un trago lo con una estralladera. ¡Déjeme preguntarle! Después, después, después, después, que, después que estuvieron a bregar con la vaina de la de, de, de, de programación el viernes, creo que fue. ¿El viernes? Ajá, creo que el, un día de eso que están desbregando con la programación. Ay, Dios santo. Eso fue. Qué barbaridad. Y, y, y nada más este canal. O, o, o, o a la, ¿eh? No, los demás no es el canal. El eh, eh, día entero o en el programa mío. Que, que, en el programa suyo y como quiera. Como pero quiera. Nada más en Qué barbaridad. Una trayadera, una trayadera. Vamos a esperar a que eso se resuelva. Sí, le agradezco. Pero en algunos sitios, porque los otros que han llamado dicen que no. Eh, Buenas tardes Buenas tardes Sí, buena Sí, buena, sí, buena. Vale. Es Para saber cuándo va a empezar a hacer la limpieza en los hospitales ¿De los hospitales? Sí Sí, de los trabajadores sí. sí. <ríe> no, <para eso> no. <ríe> Buenas tardes Buenas, buenas bueno, dice que clarinino en este programa. Se está oyendo nítido. Sí, clarinino que guaraná se oye. Ah, pa parece que en algunos sectores. Sí, yo, yo de todas maneras voy a dar notaciones de eso porque eh, parece que en algunos sectores. De todas maneras, gracias. Miren, señores, este, entonces le decía. Eh, bueno, miren, señor, aquí me mandaron tanto el ingeniero Amado Ten como mi amiga Selena Mercedes la lista porque hay un quinto diputado que todavía tienen dos días y no se ha podido definir pero yo le voy a dar los nombres de los que están seguros ya eh, hasta, hasta el momento de ahora Buenas tardes. bueno se fue todo. miren señores este, eh, déjame darle los nombres Aquí está el último boletín. Dice Olmedo Cava, Lupe Núñez, Nicolás, José Luis Rodríguez y en el quinto están peleando varios. Pero va a ser un peleadita el quinto. Está entre Mildred y uno que le dicen Jerry Acosta. Sí, Adelante, hable. Ah, está era para preguntarle eso de los diputados. Ah, pues ya ahí, ahí está la información. Buena. Buena, Omar. Sí, buena. Sí, buena. Le, avisa, le avisa el WhatsApp. Le avisa el WhatsApp que te mandé un robo de un motor para que me haga el favor y me lo pase. Ajá. Ah, pues vamos, vamos a chequearlo entonces. ¿Dónde sí. sería ese robo? Hágame el favor. Sí. Eh. En la bomba, Chela Cordión, total.